Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, a ver, hoy tenemos un video en lo que tiene que ver con le, las operaciones festivas Bien, todo lo que tiene que ver con Navidad y el evento Gran evento que estará comenzando el día miércoles 9 de diciembre Y finalizará el, un lunes eh, 11 de enero, ¿ok? Entonces, a ver, acá se me plantean dos cosas Puedo hacer un video... Hiper técnico y largo leyendo todo, todo esto Que me parece un bodrio, un embole total Leer todo esto en un video, porque sería un bodrio Y me parece que lo que vamos a hacer es eh, hablar muy por encima de todo esto Y lo que sí, ver el video que son... no sé cuánto dura la verdad Pero... ah, nueve minutos, mirá, bueno, dale joya Vamos a analizar este video, vamos a ir viendo cómo va Yo ya lo vi hoy temprano Pero voy a ir comentando por sobre lo que va diciendo el locutor del de video Bien, ahí vamos. Se aproximan las fiestas. Esa época milagrosa cuando la atmósfera mágica inunda los hogares. Oquis. Este año, la celebración no se llevará a cabo dentro del Garage Boscoso, sino en un acogedor pueblo festivo de las montañas. Bueno. Lo primero que verán en el nuevo Garage es su primer obsequio. Un cazatanques alemán de nivel 4, con autocargador y algunos pequeños y fantásticos extras. Bueno, primer regalo que ya vamos a ir parando el video. Eh, cazatanques de tier 4 con autocargador. Bien, primer regalo con... Los. Eh, no me acuerdo cómo se llama este coso, que es para la máquina esa donde tenés que crear los fragmentos y romper los fragmentos y todo eso. Esto es para que no te salga uno que está repetido. bien Tres cajas pequeñas, los 500 eh, diamantes o no sé cómo se llame, y un espacio de garaje. ¡Vamos! Llenen este pueblo de magia y decórenlo como más les guste. Además de los adornos de siempre, encontrarán algunos nuevos. Desempaquen los adornos de las cajas pequeñas y creen su propia atmósfera festiva. Podrán recibir las cajas pequeñas junto con las recompensas estándar, completando misiones diarias y también cuando completen misiones de un invitado especial. Bueno, para... Acá hay un par de cosas para aclarar, porque también hay gente que está jugando hace poco. Le vi un comentario de un flaco que me dice, soy nuevo en el, en el canal, obviamente, y soy nuevo en el juego. Empecé a jugar hace 4 o 5 meses, con lo cual no sé qué son la época festiva, no, no, no tengo idea de nada. Entonces, digamos, eh, lo que nos dice acá el, el Wargaming es que vamos a tener que ir decorando un árbol, o en este caso un pueblo, porque tenés como guirnaldas, tenés el arbolito, tenés... Eh, capas que hay en una, una zona donde está Papá Noel o Santa Claus Como quieran decirlo Y tienen que ir poniéndole diferentes eh, cosas Para ir eh, adornando todo el ambiente festivo Vas a ir subiendo etapas A, a nivel de, de ambiente festivo Mientras más misiones vayas cumpliendo Más eh, cajitas te van a dar Te van a dar fragmentos para que vayas Decorándolos Y vayas también completando Ciertos álbumes De la, de la, conex, de la colección navideña Que me trabo Bien, entonces, básicamente eso. Las cajas chiquitas que traen, traen algunas cositas, yo que sé. Traen batafuegos, eh, extintores, como quieran decir, le quita reparación chiquito y todas esas cosas. Y hay misiones diarias. Jack Norris, mira, ahí está. Hicieron más jovencito ahí, me parece, ¿no? Me sacaron una sota, me parece. No te Vamos a este año, el mismísimo Chuck Norris presidirá la atmósfera festiva. ¿Quieren ser tan geniales como él? Completen las misiones asignadas por Chuck completen misiones especiales y, además de cajas pequeñas, obtendrán recompensas muy útiles, un espacio para vehículo especial de las operaciones festivas, inscripciones, calcomanías, una medalla, un estilo 2D y, por supuesto, a Chuck Norris. Cuando completen la mayoría de sus tareas, Chuck se convertirá en el comandante de uno de sus vehículos. Y qué excelente comandante es. Vendrá con hermanos en armas como Pericia Cero, Escuchen esto que está buenísimo. Mirá todo lo que trae Chuck Norris. Son cuatro habilidades. Mirá. Reparaciones y sexto sentido. Además de suficiente experiencia para entrenar otra habilidad o pericia. Y sobre todo, tendrá líneas de voz únicas. The only person who can harm Chuck Norris. Is me, Chuck Norris. Chuck Norris. También regresan los esperados descuentos en créditos para los vehículos investigables. Hay descuentos para los vehículos investigables. Ok. También Escoge atentos con vehículo eso. vehículo del árbol tecnológico y reduzcan su precio. También podrán usar el descuento en vehículos que no hayan investigado. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Hay un tier 8 que no puedes sacar porque no llegas con los créditos. Tier 9 que no puedes llegar con los créditos. Tier 10 que no puedes llegar con los créditos. Que sea de rama, que sea de línea... Eh, 50% de descuento y pum, chao. En vez de valer no sé, 3 millones, 4 millones, 5 millones o lo que sea, depende del tier. Bueno, el 50% menos es un montonazo. Todos los días, Chuck les dará una misión nueva. Las misiones se acumulan y se pueden completar simultáneamente. Si se saltean varios días, pueden completar todas las misiones acumuladas de una sola vez. Cada misión se puede simplificar. Eso es importante, para la gente que no tenga tiempo porque tiene que laburar, Las podés ir acumulando y por ejemplo tenés, no sé, por decir algo, laburás de lunes a viernes a full, o sea, trabajás, no, yo laburar como si fueran todos argentinos, no, tal vez no entienden. Eh, trabajás de lunes a viernes a full, no tenés hora porque encima tenés facultad, pero tenés, no sé, por ejemplo, sábado y domingo libre, el sábado y domingo haces, si querés, todo lo que no hiciste en la semana, ¿entendés? Lo podés ir adelantando. Dos veces para recibir las recompensas más rápido. Con cada nivel nuevo de atmósfera festiva alcanzado Sus garajes serán cada vez más mágicos Y por cada nivel recibirán obsequios festivos Una medalla Bueno, ahí tenés todo lo que van a ir dando, ¿bien? Sí, a nivel 10 Tenés que llegar a nivel 10, básicamente Es como ir subiendo de, de, de, de liga o de nivel De nivel sería, en realidad eh, Y subiendo de nivel el arbolito Reservas se decía así, ahora de Carga. Ahora es el poblado ese Antes era el arbolito antiduplicadoras, Nuevas tripulantes femeninas Libros de tripulación Y un estilo 2D festivo Cuando alcancen el cuarto nivel de la atmósfera Llegará a sus garajes La primera de cuatro invitadas Escojan una de las damas de la fortuna Y reciban un obsequio de su parte Visiten a las damas a diario para recibir sus obsequios y aumentar el nivel de regalo especial. Abajo a la derecha, no sé si va a seguir estando ahí, pero abajo a la derecha aparecían las chicas, estas mismas que acabamos de ver. Eh, es más, y creo que son, después son comandantes de, de tripulación, o sea, la puedes poner como tripulante del tanque. Yo tengo una de ellas, me, me parece, como o un par, no me acuerdo. No, unas cuantas tengo, creo que tengo, tengo, tengo las cuatro, como comandantes. Cuanto más alto sea, mayor será el nivel mínimo de adornos que recibirán de las damas. Para completar esta escala y solo recibir adornos de nivel 5 de las damas de la fortuna, deberán visitarlas 19 veces, pero no necesariamente en forma consecutiva. A ver, para que entiendan, hay, hay adornos que por nivel, ¿bien? O sea, hay adornos nivel 1 que son los más fáciles de conseguir... Hay adornos nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5, que son los más difíciles y los más caros. Eh, después vas a poder meterte en la máquina esa, para, que es una máquina en la cual vos metes los fragmentos que no te sirven, y los podés utilizar, reutilizar para sacar los que te faltan todavía. Eh, los, los niveles 5 valen un montón, los niveles 1 te salen a mansalva, ¿entendés? Eh, eso, con esos adornos son los que vamos a adornar el pueblito o el arbolito. Pueden saltearse algunos días, ya que su progreso quedará guardado. Para aumentar el nivel de regalo más rápido, pueden utilizar fragmentos. Recibirán esos fragmentos destruyendo adornos que no necesitan. Esta es la máquina que les decía que destruye fragmentos que ya tenés. Eh, y con esto conseguís los que te faltan todavía para completar el, el ambiente festivo, las decoraciones, digamos. Pueden crear nuevos adornos con los fragmentos usando el colisionador de adornos. Utilicen el antiduplicador para garantizarse un adorno que aún no tienen en su colección. Eso es re importante, tener muchos eh, antiduplicadores y no utilizarlos tontamente al principio. Consejo que me pasó el año pasado: guárdenlos para el final, cuando le falten poquito, cuando te quedan esos 4 o 5 que ya son imposibles de conseguir, los antiduplicadores, porque va a hacer que no te salga ninguno de los que ya tenés. O sea, sí o sí te va a salir uno que te falta, ¿entendés? O sea, guárdenlos, no los gasten en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Traten de guardarlo en la medida de lo posible para nivel 5. Pero sean responsables con las cargas, porque son escasas. Existen cuatro colecciones en total. Año Nuevo, Año Nuevo Lunar, Navidad y Año Nuevo Mágico. Por cada colección completada, recibirán las calcomanías correspondientes y un estilo 2D festivo. Cada una de las colecciones tiene su propio estilo, que pueden usarse en cualquier vehículo, excepto aquellos con un exterior único. También hay una calcomanía especial. La recibirán luego de conseguir los cuatro adornos grandes. Estos son los... los... Eh, los almanac, no me sale la palabra. Los cuadernos estos, donde vas poniendo las... bueno, eso, usted me Las cositas estas. Las estampitas esas. Este año ¿Con son los fragmentos y harán del garage un sitio aún más acogedor. Cuando lleguen al nivel 10 de la atmósfera festiva, podrán completar las colecciones de años anteriores. Utilicen fragmentos para recibir los adornos que necesitan o la colección entera y reciban la tan ansiada recompensa. Completen la colección de este año para recibir la bonificación a los créditos de las operaciones festivas. Lleguen al nivel 10 de la atmósfera. Consigan al menos 72 adornos de cada colección y todos los adornos grandes para recibir la máxima bonificación. Eh, cada cuaderno, fíjense lo que más les conviene, tiene una bonificación en particular. Cuando llegas al nivel 10 y completas toda la colección... Eh, o sea, tenés todo al mango. 50% de experiencia, 50% de crédito, 50% de, de, de todo. Pero eso no es lo único que habrá en las operaciones festivas. A partir del nivel 5 de la atmósfera, podrán desbloquear espacios para vehículos de las operaciones festivas, que les darán bonificaciones a la experiencia de combate, experiencia libre o experiencia de tripulación según el tipo de vehículo. Allá abajo te dice... Para pesados y para medianos, eh, experiencia de combate, experiencia libre para los ligeros y si usas eh, un caza o un arty, experiencia para la tripulación. Este año hay un espacio especial y nuevo. Lo recibirán luego de completar cinco misiones de Chuck. Al principio solo podrán colocar cualquier vehículo de nivel 5 en este espacio. Pero cada nivel de la atmósfera festiva aumentará el nivel del vehículo que podrán escoger para este espacio. Sin embargo, lo mejor es que podrán escoger qué bonificación recibirán. Eso está buenísimo. Me parece que antes no era así. Antes vos ponías un tanque y depende de lo que era, era listo. Ya está. Por ejemplo, si era casa, le podías poner, era solamente prensa para la tripu. Yo decía, no, pero quiero sacar créditos. Bueno, ahora creo... no sé si créditos, a ver... Después de un tiempo podrán cambiar gratis el vehículo de cualquier espacio. No, es experiencia de combate, experiencia libre. O sea, esto es todo experiencia, no hay créditos acá. Esto es todo experiencia libre, experiencia de combate o experiencia para la tribu. Pero mientras el tanque esté en el espacio podrán colocarle un estilo 2D festivo. Tarde o temprano, todas las fiestas deben terminar. Pero no en World of Tanks. La atmósfera de las operaciones festivas permanecerá hasta finales de enero. Al igual que los vehículos del evento. Además de la bonificación a la experiencia, los vehículos recibirán la bonificación a los créditos. Eso es un montón, chicos. Es un montón. Porque te dan el 50% más de crédito. O sea, con este el ambiente festivo, tienen, tienen que estar jugando todo el día. Los que puedan, obviamente. ¿no? Los, que, los que tengan la posibilidad. Eh, porque para farmear créditos... Recuerden que se está comentando Yo no voy a decir que es así porque no, no tengo confirmación Pero se está comentando De que en febrero o marzo Todavía no se sabe bien por ahí Eh... ¿what the fuck? Gracias querido por la suscripción Sorprendió eh, Me asusté Lo que están diciendo es que en febrero o marzo eh, Se viene el mercado negro Bien, Es lo que se comenta, no se sabe aún No hay nada confirmado No hay nada que esté así... Bien, que Wargami nos haya dicho bien, o sea, es todo comentarios ahí por debajo de la mesa Entonces, eh, jueguen, hagan créditos y además pueden activar sus propias reservas Como para juntar muchos, muchos créditos Y se toca un buen tanque marcado negro, cosa que cueste 15, 20 o 30 millones lo puedas comprar Tendrán todos los espacios que hayan podido desbloquear El tiempo de espera para cambiar de vehículo será mayor Pero podrán usar créditos para cambiarlos después de cada batalla Mientras estén en los espacios, los vehículos seguirán recibiendo las bonificaciones de experiencia y créditos de las operaciones festivas. La bonificación de créditos será igual a la bonificación máxima que hayan obtenido durante el evento, incluso si rompieron sus adornos y bajaron el nivel de la atmósfera festiva. Ya llegan las operaciones festivas. Prepárense para decorar sus garajes. Recibir obsequios valiosos de las damas de la fortuna y celebrar las fiestas con sus seres queridos y sus amigos. Ahí hey, Chuck Norris con la camioneta de Ranger de Texas, me parece que era. El chabón. Una serie vieja. Bueno, eh, campaña navideña, chicos. Así, básicamente, eso es un resumen. Eh, bastante, bastante completo de lo que va a estar eh, pasando. Eh, acá, bueno, como vieron, el, el garage, la caja con adornos. Todavía es verdad, me estuvieron comentando que se hablaron de las cajas pequeñas, pero no se hablaron aún. Está muy hermético el tema de las. Por parte de Warram, digo, de, parte, de manera oficial, ¿no? No hay eh, nada con el tema de las cajas grandes. No, no, no hay. No hay nada concreto. Así que bueno, básicamente eso chicos, eh, tienen que ir completando el ambiente festivo, se van a ir dando cuenta cualquier cosa, me consultan, me preguntan Si tienen alguna duda, o sea preguntan de ustedes en el Discord, hay un montón de gente muy copada y con mucha experiencia, y también, además de mí, que les puede llegar a dar una mano a los que son más nuevitos en el juego, eh, y recuerden que también pueden ir completando los, eh, los anteriores que aún no completaron, ¿no? Los, los diferentes estilos... De, de mapas, de mapa, digo, que mapa, no estoy diciendo cualquier cosa. De los, de los cuadernitos de las colecciones. Del año nuevo lunar, año nuevo chino y todo eso. Bueno, estimados, muchas gracias. Eh, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Si les gusta, si no, A mí es el evento, creo que este, justo. O sea, todo lo que tiene que ver con Navidad, más lo que es, eh, en mi caso personal, frontline, o sea, línea de frente, eh, son los eventos que más me gustan en todo el año. Así que... Los espero con muchas ansias junto con Halloween. Halloween también me gusta mucho. Bueno, chicos, un beso gigante, cuídense. Y déjenme en los comentarios a ver si les gustan las operaciones festivas. Si no les gusta. ¿Y qué piensan ustedes que pasarán con las cajas grandes? Esas que se compran por, por platita, por dinero real. No sé, vamos a ver. ¿Nos darán cajitas a los CC este año? No lo sé. ¿Se acuerdan del año pasado? Me puse a llorar y todo como un maricón. Bueno, chicos, nada. Eh, cuídense mucho. Un beso, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.